Como sabrán enterado, hace unos días realicé una exploración paranormal con Omar Crew, en la cual vivimos cosas demasiado tensas. Oye, qué maravilloso es este. Está padrísimo, ¿eh? ¿Viene alguien, no? ¡Habla! ¡Muévela! Demuéstranos, demuéstranos que estás aquí. Me voy a poner hasta acá para que vean que no la muevo yo. Demuéstranos que estás aquí, demuéstranos, más fuerte. Arráncala, que la arranque, que la arranque. No, si la arrancas, se calmó. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Aún no nos sorprendes, necesitamos que la arranques o que hagas algo fuerte. Hazlo de nuevo, fuerte, fuerte, fuerte. hazlo de nuevo. Más fuerte. Ya estando en ese solitario lugar, se me ocurrió utilizar la aplicación de Randonáutica para ver si nos enviaba a un lugar misterioso cerca del cerro en donde nos encontrábamos. Oye, si la prendemos... ¿Qué les parece si prendemos Randonáutica aquí arriba? A ver si nos lleva a la cueva del diablo. O a ver si nos lleva... Piensa en muerte, terror, peligro... Si quieres una anomalía ¿no? Que yo no le No manches, esto va a estar de locos O sea, todavía loco y más loco eh. Va a estar muy cañón esto Yo no sé si no me agarra el internet Ah, ya está Ya me va a agarrar Nos manda a una calle Nosotros estamos aquí ¿Nosotros? No, no nos da ninguna Nosotros país? estamos aquí Sí. Exactamente aquí. Y nos está mandando a una calle cercana. Uh -huh. O sea, si cuando bajemos. Vamos. Todavía podemos ir. Sí. Le voy a poner a navegar. Terminando la exploración, decidimos buscar el lugar donde Randonáutica nos había mandado. En ese momento ya eran las 2 de la mañana. Y esto fue lo que sucedió. Oye, Oxlack. De pura casualidad, esta es, esta es la calle donde nos mandó randonáutica. Ah, todavía, en la ah, la, ¿La sí, aquí está, mira. Esta es la calle, es la, nos mandaba la calle que salía derechito. No, pues, esta calle Ah, no, Pero, no, no, no, no. Pero si sí es, es seguir, después a la derecha y después... No, es cierto, no, mira. Aquí estábamos, aquí. Esa es la calle, güey. <ríe> Es esta, ¿Es ¿Es esta calle hablar, ¿cuál? A ver <ríe> Pero no de todas esa es la calle Oxlack ¿Es la calle? ¿O es más para allá? Dice que estoy a minutos, Ah no, no es la calle, no, no. no. Estamos saliendo, está aquí, pero sí es, o sea, es la continuación de esta Sí es la continuación, o sea, sí es más adelante más adelante estamos en ¿Este es el panteón quieres decir panteón pues esa casa estaba muy es que esta, esta ay güey es ¿sí es eh? este es el panteón entonces es el panteón este es el panteón mira <risa> sí, sí sí sí este es el panteón verdad sí ahí estamos pero es más adelante Están... tú ustedes me dicen Es lado izquierdo, del lado izquierdo es el panteón. Es el final. Aquí está, Mira, es el panteón. Ahí está. Aquí. es aquí. Sí, es aquí. Sí, es, es aquí. Ah, nos mandó el panteón. Al panteón. aquí en la puerta del panteón. Sí, viste? Sí, de Déjame estacionarme. Pues vamos a ver si escuchamos algo en la puerta y ya. <coughs> si nos mandó para acá es porque quiere que veamos algo. ¿Es del lado izquierdo o derecho? No, no, es aquí. Ah, pues sí, es mira, en el panteón. Mira, mira, mira. Una bota. Pues, está nuevo, eso ah, bueno, no. estaba... Un pedazo de piel humana. Ah, dedos <risa> ahí. <risa> ya llegamos. Ya te puedes no. ¿Sí? Ya llegamos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? escuchó ese lado? Que dijeron que sí. Sí. A ver sí. Sí. Sí. Sí. Como una, sí. una, una señora, señora? Como una señora ah. ¿Sí? ¿En serio? Sí, bueno, Lo bueno es que quedó grabado, ¿verdad? Yo creo que sí oh, Señora ¿Escuché otra vez? ¿Escuchaste sí. tú? Sí ajá. Señora Cuando primero dijiste que ya llegamos, se escuchó Sí Uy. ¿En serio? Sí Estamos grabando, Deja, voy a grabar esto Sí Ok Señora, señora, utilizamos la aplicación de Randonáutica, estamos en Metepec, Estado de México, y pues nos ha traído a la puerta de un panteón. Aquí lo curioso es que Omar llegó saludando y le contestaron, estamos transmitiendo en vivo, así que eso se tuvo que haber grabado. Pero ahorita le estamos volviendo pues, a llamar, a hablar, quién está aquí adentro y ya es a, no. La puerta de allá es la puerta principal del panteón. Estamos nosotros a espaldas del panteón. Esta es la puerta trasera. Sí, ajá. Y Señora. esa puerta de allá es la principal. Señora. Señora. ¿Quién escuchó la voz de la mujer? ¿Tú? Yo, güey. Bueno. ¿Sí? ¿Tú también? ¿Sí? Clarito. O sea, él dice, ya llegué. <risa> y de este lado escucha, Sí. ¿En serio? En seco, clarito. ¡Wow! Ah, sí. ¿En serio? ¿Se escuchó algo? Eh? ¿Se, escuchó? ¿Se, escuchó? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó algo. Ya, ya, ya, ya la capté, ya la capté. Hicimos una prueba. Estábamos en la punta de ese cerro haciendo una transmisión en vivo. Eh, les platicaré luego todo lo que nos sucedió allá. Decidí utilizar la aplicación randonáutica y nos mandó precisamente a esta calle. En la primera instancia pensé que nos iba a mandar a, a una escuela, pero ya que seguimos el punto, nos encontramos con que es la puerta de un panteón, la puerta trasera de un panteón. Hola, están viendo ahí a todos porque llegamos eh, sin, pues sin afán de encontrar algo, simplemente para ver qué había, sacamos el celular y comenzamos a transmitir, y de pronto en el, en el saludo que hace Omar le contestan desde allá adentro, pero solamente fue una vez. Ahorita va a utilizar un aparato que, que capta algunas ondas de radio y donde se puede decir que de alguna forma los espíritus pueden usar esas ondas de radio para decir algo, el Spirit Box. Así que vamos a ver qué sucede. Es un radio que tiene una frecuencia de barrido como un escaneo muy rápido y aparte de todo la frecuencia que esté más cerca es la que es un radio de onda corta pero está hecho especialmente para que eh, lo que tú tengas a la mano lo más la, la señal más cerca es la señal que este va a captar primero qué quiere decir que puede estar escuchando todas las radiodifusoras que estén a mi alrededor pero si alguien emite una señal aquí corta cualquier señal que esté fuera de, y habla, como cuando hablas por un walkie-talkie, me explico, okay. cerca de una, nada más déjame, perfecto, déjame lo configuro, ahí son estaciones de radio, señora, señora, ¿Hay alguien aquí? Deme una señal, señora. ¿Una? No. ¿Por qué no? ¿Oyeron esa voz diferente sí, sí, sí. a cualquier estación? Sí. ¿Por qué no, señora? ¿No nos quiere aquí? Señora. Pregúntale si quiere que nos vayamos. ¿Quiere que nos vayamos de aquí? ¿Quiere que nos vayamos de aquí? Respóndame de nuevo. Hable con su voz. ¿Sí? Quiero escuchar su voz. ¿Quién gritó? Se escuché. ¿Quién gritó? Ya Uy. Está huyendo un perro, ¿no? Sí, está de Ahí justamente... Ahí se volvió otro... <ríe> Están huyendo los perros. Sí. Antes estaban ladrando y ahorita ya está en la luz. Se acabó la luz otra vez. ¿Hay una luz? Sí. Están sí, huyendo, puede ser ¿Están huyendo. Sí. wow. En los panteones es muy común eso. Están huyendo todos los perros, ¿eh? Manifiéstate en este lugar. Hazte presente. Están huyendo todos los perros. Sí. Es una entidad mala, por eso aúlla. Señora. Esa, esa, esa, esa luz se prende y se apaga, ¿verdad? Sí. Esa luz ya se apagó. Ya se apagó. Es lo que dice Marco, va Marco? Pero es que es, es cuando, cuando invocas a Cuando invocas... De, sí, de dónde huyar, pero así de, de pronto señora ya nos vamos a ir tiene algo que decir gotas gotas ¿eh? sí. señora ya nos vamos señora Muchas gracias. ¿Qué hora es? Gracias. Las dos. ¿Las dos de la mañana? Sí. Dos de la mañana. Ok. Gracias señora. Bueno, ya no recibimos respuesta. Muchísimas gracias. Escuchamos. Ustedes escucharon sí, sí. como vieron los, los perros por un momento. Fue bastante, bastante raro. Esto fue lo que encontramos con ¿Justo? la aplicación de randonautica. Nada más para pues, documentar que venían con nosotros y pues lo que ocurrió. Aquí nos mandó la aplicación Randonáutica. Uh -huh. Y pues pudimos captar algo extraño. De hecho ya se siente mucho más frío. Sí. Así que nos vemos. Vamos a hacer más videos de este estilo seguramente.